Eres mi vida, no te niegues, te he bajado hasta la luna, ¿qué más hago para tenerte? Te la bajé.